Daria Decoración es San Pedro Alcántara es una empresa con historia, con taller propio en el que realizamos todo tipo de trabajo de confesión, cortinas, tapicería, tenemos servicios de reformas y proyecto. Queremos desearos felices fiestas y que la Navidad llene de felicidad sus hogares.